amigos de youtube, hoy les traigo el huevito kinder challenge y va a salir mi hermana, así que estén atentos porque va a haber una gran sorpresa El huevito kinder challenge trata de que con los ojos cerrados o vendados vamos a tener que abrir el huevito y comérnoslo. ok? Estos ya no traen envoltura de aluminio así que va a ser más fácil que lo comamos, ok? Bueno, me los tapo y 5, 4, 3, 2, 1... la ¿No? ¿Cómo te voy a...? No, no, es no, es no, es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Qué mal. Plan? no, lo hagas, no, no, lo no, <risa> <risa> No, como ven fue en verdad una broma para mi hermana, quería que se comiera el huevo no resultó bien. Dice, de bueno, Anta, ya le di su huevito kinder, sí. Ya, ahí está, muestra, le enseñalo cómo está completo. <risa> Y bueno, si les gustó el video, ya sabemos que todo fue por un pelo porque no salió bien, pero sí se manchó las chanclas de huevo ya roto, así que ya saben, denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima.